Buen día, Nelly, qué madrugadora, tan temprano en la biblioteca, ¿cómo estás? Buen día, profesora, sí, he venido antes de las clases para encontrar información para el trabajo de tu asignatura ¿Y cómo te ha ido? Estoy preocupada porque la información más actualizada está en artículos en inglés y me cuesta mucho tiempo leer los artículos Te entiendo, Nelly, pero no te desanimes es importante aprender inglés y esforzarte por practicarlo mientras estudias en la universidad. Las oportunidades internacionales están abiertas, en su mayoría para las personas que dominan más de un idioma. Me estoy dando cuenta, profesora. Lo que te ha ocurrido con los artículos que has buscado para tu trabajo te va a pasar en más ocasiones. Y es porque en un mundo globalizado como el actual, aprender un nuevo idioma es casi un requisito básico. ¿En serio? ¿Eso cree? Aprender inglés abre las puertas a nivel profesional y académico y te va a proporcionar oportunidades internacionales. ¿Oportunidades? ¿Como cuáles, profesora? ¿Puedes contarme más? De momento, enfrentarme a otro idioma solo me da mucho trabajo. Escucha, Nelly, la internacionalidad es uno de los pilares en la OPC. Por ello, aprender inglés es importante para acceder a cursos en el extranjero. ¿Y yo podré acceder a esos cursos? Desde luego, los estudiantes que pueden hablar más de un idioma tienen más posibilidades de acceder y culminar con éxito experiencias tan enriquecedoras como los cursos o experiencias de intercambio académico que son impartidos en otros idiomas. ¿Conoce las oportunidades internacionales UPC, Nelly? No con profundidad, aunque sí he oído hablar de ellas. ¿Puedes hablarme de esas oportunidades internacionales? Pues te va a alegrar saber que UPC cuenta con programas de intercambio académico con universidades de todo el mundo durante un semestre o las misiones académicas de duración más reducida. Además, UPC garantiza el acceso a 16 universidades de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. ¿Cree que todavía estoy a tiempo de seguir aprendiendo inglés? Desde luego, Nelly. Lo más importante es comprender la importancia del idioma inglés para la obtención de oportunidades internacionales. Así vas a tener motivación para que tomes acción durante tus años universitarios y lo estudies hasta perfeccionarlo mientras estás en la universidad. Muchas gracias por su ayuda, profesora. Voy a esforzarme mucho hasta conseguirlo. Ha sido un placer hablar contigo, Nelly. Nos vemos en clase.